Buenos días, un saludo a toda la prensa. Primero, creo que estamos viviendo un momento bastante complicado. Las perspectivas a nivel mundial y a nivel nacional, Bolivia no es una isla, pero el gobierno nacional a la cabeza de la presidenta Yanine Áñez está haciendo todos los esfuerzos para, primero, mantener la estabilidad y cumplir con los compromisos que el Estado había realizado. Siguiente. Primero, decir que en noviembre el candidato Arce Catacora dejó un hueco en el Tesoro General del Estado de 18 mil millones de bolivianos. No había la plata, se la había gastado en todo, sacando la liquidez de todas las empresas públicas. Ese fue el primer dato. Y el déficit que teníamos, que había calculado, era llegar a 9.5%, que era más o menos 12.176 millones, solamente para el 2019. Sin embargo, como entre noviembre y diciembre, fíjense ustedes de que el, entre noviembre y diciembre del 2016, 2017, 2018, se ejecuta casi lo mismo que en 10 meses. Eso quiere decir que el gasto de noviembre y diciembre estaba hasta cierto punto forzado para mostrar cifras que no eran las reales. Si en noviembre no hubiera tomado posesión la presidenta Yanine Áñez, se hubieran despilfarrado 6.474 millones. Es por eso que el candidato Arce Catacora no se anima ni siquiera a entrar en un debate público para que estas cifras que las estamos dando oficiales las pueda defender porque no hay manera. Siguiente. Aparte, tenemos la caída y la reducción de los hidrocarburos que viene desde el 2014, que se cae más de 60% y tampoco tomaron ninguna medida sino acogerse a estar sacando plata del Banco Central para poder cubrir todo lo del despilfarro que tenía en su campaña política del de año pasado. Siguiente. ¿Cuáles son los ahorros que hemos tenido? Más esos 6.400 millones que se cortó entre noviembre y diciembre cuando nos hicimos cargo, también se ahorraron 436 millones de dólares, en los 403 millones de dólares en la compra de combustible. No sabemos cómo podían gastar tanto en la gestión pasada en yacimiento, porque en cuatro meses se tuvo un ahorro de, cuatro, de 403 millones de bolivian, de dólares. Esos son 2.800 millones, más los 6.400, estamos hablando de aproximadamente... Eh, ...9 mil millones que ya se hizo de ahorro. Siguiente. Ese ahorro, en primera instancia que se hizo de todo lo que eran los recursos... ...nos permitió tener la política social de apoyo a lo que era el coronavirus. Porque cuando ya estábamos ordenando el país en el tema presupuestario... ...porque definitivamente 14 años nadie hizo ninguna fiscalización y nos mostraron un país que no era la realidad. Llegó el coronavirus y tuvimos que tomar medidas, yo diría, forzadas a la carrera para poder contrarrestar el impacto del coronavirus. Y hemos hecho en 45 días hábiles 8.831.751 pagos hasta este momento, 2.062.910 renta dignidad, casi un millón de la canasta familiar, seiscientos del bono familia y del bono universal 3.138.000. Esto ha llegado directamente a los hogares, sobre todo los que están en extrema pobreza y pobreza moderada. Más de 600 millones de dólares, aproximadamente 600 millones de dólares, que porque son más de 4.000 millones que vamos a pagar en lo que son bonos. Nadie se pregunta de dónde sale la plata. Pero eso sí, todas las gestiones que ha hecho el gobierno nacional por la confianza de los organismos internacionales y también de los gobiernos amigos están paradas en la Asamblea Plurinacional, que más que todo están obstruyendo la aprobación de créditos porque según ellos falta información. Los 327 del Fondo Monetario también hay del Banco Mundial. Sin embargo, ellos, en un lapso de, desde el 2009, aprobaron con un simple artículo en cada ley financiera de cada año más de 10 mil millones de dólares para sacarse la plata del Banco Central. Eso está definitivamente registrado y eso fue para empresas, para proyectos, en primer lugar, adjudicados directamente y sin ningún control ni justificación que en este momento lo único que ocasionan son pérdidas. Estos bonos que apoyan el tema, el tema del coronavirus también hizo que tengamos que conseguir recursos para toda la lucha contra el coronavirus. Siguiente. Esto, solo como anécdota, más de 450 mil personas quisieron cobrar doble. Ahí tienen los datos quienes son más o menos identificados cuáles son los que quisieron cobrar. Es una anécdota porque no puede ser que 450 mil quieran cobrar doble cuando hay una necesidad en el país. Pero esta irracionalidad también se la ve en todos lados. Todo el lado. todo mundo cree que el gobierno nacional y el Tesoro tiene cualquier cantidad de plata y es cuestión de atender todos los requerimientos. Siguiente. Esta es la distribución que hemos hecho, La Paz 28, Santa Cruz 25, 19, 7, a los distintos departamentos. Por lo tanto, se ha universalizado el beneficio de todo lo que son los bonos y lógicamente eso ha ayudado también a mantener el tema de la cuarentena de las personas en sus hogares. En lo que es el impulso fiscal y monetario, lo que hemos tenido como gobierno que invertir a pesar del déficit que se tenía, conseguir los recursos, estamos con un impulso fiscal y monetario de 13.8%, que somos terceros casi igual que el Perú. Eso quiere decir que el esfuerzo del gobierno ha sido muy grande porque se ha dejado de despilfarrar y ahora sí están yendo en bonos, en difer de diferimiento de, de pagos de crédito e intereses, también en, en lo que es el diferimiento de los impuestos, es un esfuerzo muy grande que está haciendo el gobierno y tenemos la estabilidad que, si ustedes se fijan alrededor en los otros países, no tienen la, que, la estabilidad que tenemos en este momento. siguiente Aquí podemos ver nosotros, en primera instancia, la tasa de crecimiento del Banco Mundial daba un 3.4, ahora han dado un 5.9%, con lo cual... Lógicamente Bolivia no es una isla, hemos tenido una reducción de precios de materias primas y descansaba mucho de los ingresos de municipios, universidades, fondo indígena, del Tesoro General de la Nación en lo que corresponde a, al, en, en que corresponde a este tema básicamente de crecimiento. Ha tenido que afectarnos, hay un decrecimiento, hay una desaceleración y el gobierno está tomando todas las medidas, hemos emitido con todos los errores que puedan haber, más de 45 decretos para poder ir corrigiendo y asignando recursos, y es lo que tenemos hasta este momento. Hay un tema que lo veo recurrentemente últimamente en todos los medios, cuando sale una noticia, por ejemplo, como la de La Razón, que es un terrorismo financiero, porque anuncia una noticia. ...y una conclusión de que no tuvo este gobierno con el Fondo Monetario. Esas, ese tipo de prensa en la cual es malintencionada... ...y desde el punto de vista política dañina para el país... ...creo que es la que se tiene que ir controlando. Siempre tenemos ese tipo de titulares que en este momento debería estar... ...en lo que corresponde al Tribunal Correspondiente de Imprenta... ...porque eso es un daño al Estado directo, por lo tanto... Creo que también aquí ha habido una información sobre la ejecución presupuestaria de los ministerios. ¿Cuál es el componente con relación al Producto Interno Bruto, o al, con relación al presupuesto de los ministerios? El Ministerio de Salud 2012 tuvo 6% y recién en el 2019, con las presiones que se dieron desde el 2013, fue subiendo hasta un 15%. El Ministerio de Gobierno siempre ha tenido 21, 18, 19, 20, siempre ha tenido entre 18 y 21%. Y el Ministerio de Defensa también de la misma manera ha tenido 26, el Ministerio de Defensa ha ido bajando 24, 19, 20, 18, de acuerdo a lo que hay. Por lo tanto, siguiente, este es el comportamiento histórico de los tres ministerios, tanto defensa, Salud, salud siempre estuvo por debajo del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Gobierno. Durante todo el gobierno y también al candidato cuando opine sobre el gasto del presupuesto, es el presupuesto que él elaboró, no lo hemos variado nada y está, fue aprobado en la Asamblea Plurinacional, ese es otro tema. No hay opciones para que podamos entrar en racionalidad porque estamos viendo la obstrucción que tienen directamente desde el punto de vista político, siguiente. Y aquí eh, al otro. Si ustedes se fijan, 3700 millones hay una diferencia con lo que se asignó el, 2000, el 2020. Y lo que hemos, lo único que hemos hecho es regularizar a lo que ellos anteriormente le bajaban para después irse asignándolo cada mes cada año entonces es el mismo procedimiento porque las fuerzas armadas y la policía tienen que tener su presupuesto que en este momento es lo que está establecido y no hay ninguna variación esos decretos que hemos sacado es simplemente hacer lo mismo que se hacían en los años anteriores no ha cambiado absolutamente nada aquí pueden ver por ejemplo este es el tema de salud que 76% se ejecutó 84% fue lo máximo que se ejecutó en el presupuesto de salud. Sin embargo, ya nosotros vamos a mayo al 50% de lo que es la ejecución del año pasado en el Ministerio de Salud. Eso demuestra la prioridad que la presidenta Yanine Áñez le está dando a la salud porque estamos en un 50% de ejecución de lo que se ejecutó el año pasado. Siguiente. Ministerio de Gobierno, el año pasado se ejecutaron 4.715 millones y ahora se programó 4.381. La diferencia entre el ejecutado el año pasado y el 2020 son los decretos que hemos firmado para simplemente nivelar con la ejecución del año pasado. Porque no se puede votar policía, en este caso no se puede la lucha contra la corrupción no se la puede, contra el narcotráfico no se la puede tocar, entonces, y tenemos que asignar los recursos. Entonces, lo único que se ha hecho, fíjense cómo va subiendo el Ministerio de Gobierno, y lo único que hemos hecho con esos dos decretos es, no es que se le ha dado la prioridad, y esto sabe el candidato a Arce Catacora, porque es lo que hizo 14 años con el presupuesto, jugar como le dio la gana. Entonces, estoy demostrando con sus números, porque yo no he tocado el Presupuesto General de la Nación, de que su declaración es estrictamente política e irresponsable. Siguiente. Lo mismo sucede con el Ministerio de Defensa, de 4.244, y ¿por qué hacía esto? Que aparezca el, el, en el inicial, en el programado, un monto bajo, para que no digan la relación con Ministerio de Salud, por lo tanto si se fijan, está en 3.451. Con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Defensa, también hubo una rebaja entre el 2019 y el 2020 para después, porque este dato del 2019 es la ejecución presupuestaria, lo mismo que los años anteriores nos estamos basando en la ejecución presupuestaria. Y a partir de, de 2020 hacen la rebaja y lo que hemos hecho con la... Con, también con defensa es asignarle mediante decreto los recursos que sí se hacían todos los años y poder nivelar a los años anteriores. siguiente La reducción y en el cierre de los ministerios. Si ustedes se fijan, de 9 mil millones que hemos ido rebajando del déficit cortado más el ahorro en combustibles, lo que hemos hecho ahora es una segunda fase o tercera fase que viene a ser la reducción de tres ministerios. Seguramente, de acuerdo a la desaceleración y cómo va el tema de la reactivación económica, que estamos buscando equilibrios, pero estamos también viendo que las demandas están sobrepasando totalmente la capacidad de los recursos disponibles, porque se han asignado muchos recursos para el pago de bonos, para diferimientos de pagos, sin embargo todo mundo sigue reclamando cuando el Estado, el Tesoro General de la Nación sufre el mismo problema que tienen los hogares, el mismo problema que tienen las empresas, el mismo problema que se está sucediendo a nivel mundial. Nadie armó el tema del coronavirus como para perjudicar a alguien no es culpa de la presidenta Áñez, aquí da la impresión de que ella es la culpable de todo lo que ha pasado. Sin embargo, no tomamos las previsiones en 14 años, porque hubo seis veces más plata, pero hubo seis veces más despilfarro y todavía se presenta como candidato para seguir seguramente despilfarrando hasta llegar a los niveles de tumbar la economía, tal como lo venía si no asumíamos todas las medidas que hay. Por lo tanto... Lo que podemos ver nosotros aquí son todos los, todos los ministerios que hay y lo que se va a ahorrar ahora en, este, en esta primera fase y posteriormente, seguramente, dependiendo de cómo van las circunstancias de los ingresos, el barril de petróleo está mejorando, esperemos también que a nivel mundial se vaya reactivando, lo que vamos a seguir haciendo es cortar los gastos superfluos. No se va a seguir gastando en lo que son gastos superfluos. Por lo tanto, en primera instancia, el primer ahorro que se va a tener en esta última medida va a ser unos 126 millones, pero posteriormente vamos a también seguir ahorrando en todo lo que son o gastos corrientes o tipo de gasto que no beneficia a la población. Quería darles este panorama porque yo veo que, por ejemplo, hay mucha noticia económica y las peticiones de informe de los asambleístas del MAS al Ministerio de Economía no pasaron en, en cinco años de 12. Nosotros ya tenemos en este momento 23 peticiones de informe. Los vamos a contestar porque no tenemos nada que esconder y estos son los datos básicamente que se tienen. Tenemos un problema que, efectivamente, los municipios están reclamando por recursos. Ya hemos tenido una reunión con la FAM, hemos tenido también, la viceministra se reunió con... de presupuesto con los de Sucre anteriormente y se han estado atendiendo a los distintos sectores. Enviamos una carta donde decimos de que efectivamente vamos a crear dos fondos, ellos piden para el COVID, y lo que corresponde también para gastos de funcionamiento. Hemos enviado un proyecto de ley directamente al Parlamento, que hasta el día de hoy le siguen dando vueltas en su aprobación, que es con lo que vamos a tener nosotros una, en los municipios una mayor liquidez. Y estas son, por ejemplo, las disposiciones. Se autoriza de manera excepcional a las entidades territoriales autónomas Utilizar en la gestión 2020 los recursos de IDH acumulados y o percibidos para efectuar el pago de sueldos, salarios, servicios básicos, otros gastos de funcionamiento, considerando el límite máximo de gasto establecido por la norma, para lo cual podrán efectuar las modificaciones presupuestarias intrainstitucionales necesarias. A efecto de mitigar, es otra disposición, a efecto de mitigar el impacto económico de la emergencia nacional, Declarada por el brote coronavirus de forma excepcional para 2020, adicionalmente el uso de los recursos autorizados por norma expresa, se autoriza a las universidades públicas, autónomas, utilizar el 50% de sus recursos de IDH correspondientes a saldos acumulados. Quiere decir que hemos buscado también los mecanismos para que ese dinero que lo tienen en caja y banco y que no lo podían asignar porque es figura penal, mediante ley se la puede liberar. Por lo tanto, se está viendo cómo se soluciona este tema. Efectivamente, va a haber una caída por el tema de, de impuestos, o sea, va, va a bajar la coparticipación tributaria, pero lo que estamos buscando básicamente son los equilibrios y hemos quedado con la FAM de que van a mandar sus requerimientos para que podamos nosotros atenderlos y se crearán dos fondos. Se crea el Fondo Solidario y también un fondo especial a efecto de coadyuvar eh, la reducción de ingresos por coparticipación y un fondo solidario para lo que es el tema básicamente del coronavirus. Hemos ido atendiendo primero la parte nacional de salud, los bonos, la parte nacional y hemos ido atendiendo también paulatinamente los problemas que se vienen presentando ...en los distintos sectores respetando la cadena productiva que hasta este momento también gracias a todo el impulso que tiene el sector privado... ...y lo que se está haciendo como medidas de política fiscal y sobre todo monetaria darle una cierta tranquilidad a la población. Los informes del Banco Mundial seguramente ya los estamos analizando en el equipo económico y también estamos trabajando en un plan de reactivación que nos permitirá también aumentar el tema de inversión. Por otro lado, han habido quejas también de los constructores que se les debe 2 mil millones. En siete meses nosotros no hemos contratado absolutamente nada. Esas deudas son de anteriores gestiones porque tampoco 2 mil millones se van a ejecutar de la noche a la mañana. Pero también se está viendo la manera de cómo se va solucionando Conforme vamos manejando el tema de la liquidez, pero manteniendo primero la racionalidad en todo lo que es el gasto público y también manteniendo la estabilidad económica, que es fundamental para el momento que nos toque la apertura económica, que en este momento tiene que ser gradual, como también hemos ido haciendo gradual todo lo que se refiere a los gastos y sobre todo el control de las variables macroeconómicas, macroeconómicas y esperemos que siendo el único país que tiene una, uno de los pocos países con una estabilidad económica y efectivamente tenemos presiones de todo tipo, pero creo que hay que mantener la calma y la racionalidad que se van a ir solucionando todos. No vamos a sacar nada bloqueando, no vamos a sacar nada creando condiciones adversas, porque lo que necesitamos en este momento es ver la luz al final del túnel de todo este problema que lo heredamos, el más en todo el despilfarro y ahora con la pandemia que está complicando al mundo entero. Ministro, buenas tardes. Una consulta. Estos 126 millones de bolivianos que usted dice que se va a ahorrar en primera instancia, ¿Cuánto se pretende ahorrar eh, a, la, a, a un largo plazo? ¿Y son solo los tres ministerios o también son las dos embajadas más? Si nos podría precisar ese tema, por favor. Y en el tema de Cotel, ayer se denunciaba que algunos funcionarios de esta cooperativa habrían cobrado el bono universal, a pesar de que son importantes a las AFPs. Pues, por favor, gracias. Primero, del ahorro, del primer ahorro del combustible, que fueron más de 400 millones, 2.800 millones de bolivianos, más la reducción del déficit fiscal, de ahí es que se han generado los bonos. Esta es una fase que viene a completar y este monto que pareciera pequeño es un primer monto que estamos haciendo en los tres ministerios, más las dos embajadas, eso... Estamos sacando el cálculo de las embajadas y va a estar, eh, yo creo que va a subir casi unos eh, 3 millones más o 4 millones para poder cerrar en esta primera fase. El tema es que hay que comenzar a dar señales de austeridad dentro del, del gobierno nacional también y del gasto público, porque con toda la reducción y si la perspectiva del Banco Mundial es ir reduciendo todo lo que se refiere al crecimiento, eso lógicamente vamos a tener que hacer todos los análisis y los estamos haciendo para ver la perspectiva, sobre todo de cuál es la salida y recuperar parte del crecimiento o tratar de frenar esta caída. Con respecto a lo de Cotel, vamos a cruzar, porque si ustedes se fijan en el cuadro, volvelo, en el cuadro de, de lo que es el tema básicamente este, Usted puede tener beneficiario, bono de familia, asegurado FP Futuro. Fíjense ustedes que habían como 10.939 funcionarios públicos que trabajaban, 8.328, que quisieron cobrar también el, el, bono, el bono universal. Por lo tanto, los vamos a identificar y aquellos que sí han cobrado, hay una figura penal porque no se puede, está muy clara en el decreto de que se va a penalizar. Y se va a penalizar porque teniendo un ingreso de donde tengan, lógicamente se los va a encontrar, porque tenemos la identificación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué podemos identificar a estos 449.494? Tenemos nombre y apellido. Y así como los que cobraron bono universal, también tenemos nombre y apellido. Y lo vamos a cruzar con las planillas que mandan al Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, no se va a dejar a una sola persona porque creo que es realmente atroz que cobren un bono cuando tienen sueldo, viendo la necesidad que hay de la gente y viendo la escasez de recursos que se tiene. Por lo tanto, igual lo vamos a encontrar, es preferible que lo comiencen a devolver porque ese cruce lo podemos hacer en máximo 10 días y hacer la recuperación por las vías legales que correspondan. Ministro, dos temas. Uno, ¿cuál es la postura del gobierno respecto al informe del Banco Mundial que proyecta la caída de la economía boliviana en un 5,9% debido al COVID-19 y la reducción del precio del petróleo? ¿Cuáles van a ser las acciones del gobierno para mitigar ese impacto? Y la segunda consulta, ¿no? Eh, se ha expresado de, de parte de los municipios que bueno han, rechazan esta propuesta de la creación de dos fondos porque señalan ellos que no existen las certezas necesarias, crean confusión y no establece los tiempos y los montos de estos dos fondos. A ver, primero eh, con respecto al, al Banco Mundial, lo que tenemos que decir es que son las proyecciones que ellos están haciendo y nosotros también vamos haciendo seguimiento y todas las medidas que hemos ido tomando sobre todo para evitar una caída mayor. Somos el país que menos caída tiene, tan más altos los vecinos, no me gusta comparar, pero la caída es muy fuerte porque 14 años vivimos de una ilusión en el tema de los hidrocarburos, sin embargo, ahora vemos, hemos vuelto a nuestra realidad y eso amerita tener las condiciones y, sobre todo, analizarlas para que se puedan estudiar y las opciones también ya tenemos fecha de elecciones, yo creo que vamos a hacer todo el trabajo para ver qué medidas se pueden tomar en el corto plazo o preparar también las que se tengan que tomar si esto continúa en el tema de la caída para que algunas medidas estructurales en cuanto entre el nuevo gobierno comience a tomar. Con relación a los municipios, en primera instancia, el reclamo de los municipios era que vamos para todas sus obras, que están paralizadas. Ya después dijeron que era el tema del COVID. Entonces, cuando entró el tema del COVID, sí, ahí tenemos la prioridad. La presidenta le ha dado mucha prioridad, como ustedes pueden ver en la ejecución de los recursos del Ministerio de Salud con respecto a otros años. Y lo que se les dijo que preparen sus requerimientos, porque en este momento nosotros vamos a crear el fondo, estamos viendo ya los recursos que tampoco en este momento podemos ver de algún organismo o lo que se está trabajando directamente en el manejo de la liquidez, que es lo que mantiene en este momento la estabilidad. Creemos nosotros que una vez que tengamos el requerimiento, porque dicen necesitamos para el COVID, pero no dicen que necesitan, entonces, yo creo que ahí, aparte, también eh, los requerimientos que tienen son de obras que se terminaron y que no se ha pagado vía fondo indígena, por ejemplo. Entonces, lo que estamos viendo ahora, si hay los datos del COVID, nosotros tenemos los recursos para crear el fondo o comenzar a solucionar el problema, porque eso sí, tenemos la cooperación externa con recursos que se les puede dar. Por eso, en la Carta de inter en la carta que enviamos y en el acuerdo que tuvimos, dice para utilizar recursos de la cooperación, que es lo que estamos haciendo. Cualquier otra medida que puedan tomar los municipios en este sentido, creo que lo que deberían hacer es tener conciencia de lo que está sucediendo, de los esfuerzos que está haciendo el gobierno, pero entrar a este tipo de presiones, en primer lugar, creo que no es el momento, es uno de los momentos más difíciles desde el punto de vista económico en toda la historia de Bolivia. Por lo tanto, si los municipios no aceptan… Hoy Chuquisaca, por ejemplo, ya está pidiendo la autorización para hacer la primera mesa, mesa de trabajo, donde vamos a ir solucionando los proyectos. Pero mientras no conozcamos los proyectos, seguramente es lo que vamos a tener que trabajar y establecer cuántas son las necesidades para ese fondo, una vez que esté constituido, y eso de los, de los plazos y estas cosas, yo creo que la carta es muy clara y la respuesta de ellos también debería ser en la misma proporción, sobre todo del nivel de crisis que tenemos a nivel mundial, a nivel nacional y también los municipios, no son los únicos que están sufriendo este problema, somos todos en el país, empresas y todo, y lo que estamos buscando es un equilibrio. Ministro, buenas tardes. Eh, por favor, Ministro, si nos podría eh, aclarar esta situación, los varios sectores de la sociedad, transportistas, microempresarios, gremiales, se han referido a que eh, ya a partir del lunes van a ingresar en marchas y movilizaciones respecto al eh, diferimiento de créditos. ¿No? ellos quieren que se cumpla la ley eh, para que se pueda diferir estos créditos seis meses luego de que se culmine o de que se ha levantado esta eh, emergencia sanitaria. Entonces, decir? Sí, desde el primero de junio hasta noviembre más o menos, y están empezando a movilizarse debiendo que están exigiendo que la ASI ya eh, se pronuncie y mande el comunicado de que se tendría que empezar a pagar los créditos desde noviembre y no de septiembre. Por favor, ministro, eh, esa pregunta. A ver, el Gobierno Nacional y el, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha estado cumpliendo con la ley. La ley decía que el diferimiento es por seis meses y posteriormente se aumenta el tema después de la emergencia. Pero acuérdense que la ley empezó el primero de abril, fue emitida el primero de abril, y ellos mismos dijeron, marzo no he podido pagar. Y retrocedimos a marzo por encima de la ley. Entonces, ya retrocedimos un mes. Y en este momento, el diferimiento ya se cumplió por seis meses. Si hubiera sido desde abril, como decía la ley, era abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre y en octubre era el pago. Sin embargo, como se retrocedió un mes, los bancos también, viendo el problema que existía, también hicieron el diferimiento automático. Pero de eso nadie habla, ese mes de beneficio. Y se ha cumplido con la ley porque tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, son seis meses. La emergencia se ha cortado en la semana pasada, ya no, ya no está la emergencia sanitaria que había. Por lo tanto, hasta agosto y después cuando empiecen los pagos, Todavía falta mucho y lo que se está haciendo es una apertura para ver las posibilidades. Y conforme vamos avanzando, así como fueron los primeros tres meses, después los otros tres, lógicamente lo que haríamos de otra manera es ser irresponsables con el manejo económico. Se está cumpliendo con la ley, tienen ellos eh, en este momento aproximadamente hasta agosto o a septiembre recién empezarían a pagar, por lo tanto, el que sufre anticipado sufre doble. Que llegue el momento, así como el gobierno está tomando todas las previsiones para ver cuál es el comportamiento. El Banco Mundial nos dice que se va a caer 5.9%. Eso quiere decir que, que no hay que tomar ninguna medida económica o hay que tomar todas las medidas económicas. Entonces, yo creo que lo que hay que tener claro es que el gobierno está buscando los puntos justos medios para que la economía no sufra más de lo que está sufriendo, las familias tampoco, por el tema de los bonos, con el diferimiento y el diferimiento de impuestos. Porque todo mundo exige, como los municipios, cuando sabe que hemos diferido, por ejemplo, el impuesto a las utilidades. Creo que tienen que confiar en lo que se está haciendo. Aquí todos los decretos, aunque sea la carrera o como se los tomó, fue para atender el tema de empresas y también de lo que corresponde a entidades, sobre todo pequeña y mediana industria, que se van a seguir haciendo las gestiones y creemos nosotros que hasta fines de agosto no hay que preocuparse, no hay para qué estar en este momento creando conflictos por algo que se está cumpliendo la ley. Es más, ya el tribunal, cuando sacó la anterior resolución ASFI, ya determinó que estaba cumpliendo la ley, o sea, la acción de cumplimiento del del diputado Borda, que jamás vi que pida un informe económico al ministro, al candidato Arce Catacora, no lo he visto jamás al diputado Borda pidiendo algún informe económico con todo lo que sucedió. Sin embargo, ahora está encima, pero creo que es más que todo buscando que se desestabilice la parte económica y ver los problemas que están sucediendo también en otros países. Nos vamos a sentar con todos los sectores... Estamos trabajando también con la banca, tanto pública como privada, y creemos que los casos que se vayan presentando los vamos a ir solucionando. Ministro, buenas tardes. Eh, dos consultitas breves. Eh, ¿Cuántos los recursos que está obteniendo el gobierno de la cooperación internacional para esto del coronavirus? ¿Cuánto de dinero ha obtenido de diferentes instancias? Y la otra, si hay modificaciones en... Eh, en las reservas eh, por este tema del coronavirus. Gracias. A ver, hemos hecho gestiones con diferentes organismos. En este momento, en la, en la Asamblea Plurinacional tenemos un crédito del Fondo Monetario Internacional y tenemos un crédito también del Banco Mundial para su aprobación. Están exigiendo 20 mil cosas cuando esta misma Asamblea aprobaba para sacar plata del Banco Central con un artículo en la ley financiera que era para un año, contrariamente a lo que dice la ley de bancos Estamos porque me pidieron un informe en la comisión, se los estoy enviando. Las reservas internacionales netas se están manteniendo porque no las estamos tocando. Es más, el tema es que los créditos van al tema de cubrir directamente al Banco Central, que es el que administra estos préstamos, no es que la plata llega a cualquier institución. Va al Banco Central y de acuerdo al presupuesto, a los programas y proyectos, se vienen asignando. Y las reservas internacionales, ese es un dato que también tiene que tener la gente, las reservas internacionales se mantienen como en los niveles del 2018, cuando todo estaba normal. Y la otra es que los la liquidez de la banca, por todas estas políticas que se han ido utilizando, es la del 2013, cuando había remesas que llegaban de afuera, cuando había precio alto de combustibles, de minerales. Entonces, la gente aquí, y este es un tema que hay que considerarlo, está ahorrando mucho en este momento, considerando de que hay confianza y podemos ver una luz al final del túnel. Pero… El sistema financiero, si no es sólido y si no tenemos la capacidad de mantenerlo y buscar equilibrios, tanto de la banca pública como privada, nos puede generar problemas. En otros lados, sí están teniendo problemas y ustedes lo pueden ver. Pero tanto los créditos como el tema de reservas internacionales netas, en este momento se están haciendo todas las gestiones y hay confianza en, en, la, en la gestión de la presidenta Yanine Áñez. Por eso es que también estamos consiguiendo estos recursos, que es una manera de paliar, porque los créditos son a 15 años, otros son a 5 años, pero con tasas muy bajas. Ninguna, tengo entendido, está pasando de 2.3%. ¿Cuánto, ciento eh, Lo que pasa, en este momento tenemos 327 millones más 250 del Banco Mundial, ¿ya?, y eso simplemente es para temas de coronavirus, son 570 millones los que tenemos en tránsito en la Asamblea. Y vamos a seguir pidiendo, porque la otra forma es cómo se financia si no están pagando impuestos. ¿Cobramos impuestos o financiamos con créditos en este momento a largo plazo hasta que la economía se reactive y podamos nosotros ver mejores perspectivas? Buenas tardes, ministro. Este, por favor, dos consultitas. Los empresarios señalan que hay mucha tramitología todavía para acceder a los créditos que se ha comprometido el gobierno y además bajo normativa. ¿no? Por ejemplo, señalan de que uno de los problemas es de que eh, se les pide presentar planillas de los sueldos de marzo, abril y mayo, siendo que eh, esta, eh, las empresas todavía no tenían ingresos ni accedieron a créditos ¿no? para pagar salarios en, en esos meses y por último ministro este parece que el, el, este proyecto de ley este proyecto de ley sobre la devolución del IDH este parece que va a cambiar en la asamblea legislativa qué sabe de eso porque están queriendo um, cambiarla para que los recursos que hay supuestamente en este fondo para la inversión de exploración y explotación de los hidrocarburos este hay todavía una cantidad de 516 millones que se podrían este, establecer De que se los devuelva rápidamente a municipios y gobernaciones Si es que conoce este tema, por favor, ¿y cómo se puede solucionar? Gracias A ver, primero la tramitología De inmediato se difirió el pago de más de 700, 800 millones del impuesto a las utilidades Que varios empresarios no pagaron Tramitología que el diferimiento fue automático, ningún empresario tuvo que ir al banco a firmar nada, fue automático por parte de los bancos. Por lo tanto, lo que hay que especificar es que el crédito para sueldos también tiene que tener respaldo, porque por ahí cada banco tiene que revisar de que el cliente, sus planillas estén en el Ministerio del Trabajo, Paguen AFPs, porque también es el banco el que tiene que controlar el pago ese, porque si comete alguna falla, lógicamente no se le va a devolver. Por lo tanto, esa tramitología no es tramitología, es un trámite de emergencia que se está haciendo en este momento ante el coronavirus y hay que entender. Por otro lado, si sí, el proyecto de ley que enviamos nosotros para el uso del IDH era devolución de, de a partir de de mayo. Lastimosamente le dieron vueltas en la asamblea y atrasaron un mes. Eh, estamos viendo ahora ver qué deciden, porque al final no está en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la decisión. Cuando nos sentamos con los municipios, le dije yo, como ministerio y como gobierno, eso está en la asamblea. Pero hay que dejar claramente sentado. Cuando antes se mandaba, a veces los de la oposición, un proyecto de ley, lo primero que pedían era informe técnico, informe financiero, informe legal. En este caso, la ley del diferimiento, no sé de dónde habrán sacado las proyecciones, por eso me preocupa la insistencia política que tienen algunos diputados y senadores para afectar este tema del diferimiento, porque... Cualquiera puede emitir una ley, pero esa ley debe estar respaldada, porque nosotros también podemos pa pasar un proyecto de ley donde digamos vamos a cobrar de todo y que la apruebe pues la Asamblea. Entonces, creo que los equilibrios son los que se tienen que mantener. En este caso, los municipios, que ellos mismos, con universidades, menos la gobernación de Santa Cruz, que siempre se opuso, desde el 2016 se dejaron sacar esos recursos. Y ese 12% perjudicó a los municipios más pequeños de Bolivia, porque les afectó casi 30-35% de su ingreso. Pero nadie dijo nada, todo el mundo se quedó callado. Vino el expresidente de Yacimientos y dijo, por un dólar que me den, yo le voy a devolver cuatro. Oiga, le dije, deje pues de meternos los dedos a la boca, si sucede eso estarían las petroleras haciendo cola. Y miren cómo está la situación ahora. Y lógicamente son los municipios los que aprobaron también a nivel nacional, pero ese es otro caso. Pero tampoco creo yo que es la forma de solicitarlo, pero está en la decisión de la Asamblea. Todas las decisiones que se tomen a nivel de la Asamblea, lógicamente, tienen que tener su respaldo en todo lo que se refiere a los informes y me imagino que los están haciendo. Gracias.